Usando mal, ¿no? Claro. O sea, su muela. Perdón. Estaba en otra escena, ya decía yo. ¿Por qué tengo yo input aquí? En plan, cuando no debería de tener input. Me cago en la leche. Hoy vamos a jugar a un Mario Shooter. Eh, literal, lo encontré y digo, ¿what? ¿Cómo no he jugado esta, esta cosa, no? Eh, ¿Cómo no he jugado esto, gente? O sea, literalmente tiene muy, muy buena pinta. Literal. O sea, a ver, es muy troll. Hoy día de chill. Mañana tengo que currar. <risa> Y sí, seguille muchas gracias campeón por eso, se me sardo ese medio año, pero eso en el canal, tío, bueno, y todo eh, todo lo, el tiempo que llevan, macho. Muchísimas gracias, ¿qué tal, campeón? ¿Cómo has escapado en esta eh, Semana Santa de notas, Me cago en la leche. Muchísimas gracias, hey. ¡Ay, dragón! ¡Ultra de evolución! ¡Imperio dragón! Hoy, entre los resumos y nomás, Eh, ese guille, campeón se te echaba de menos, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Que sé que ahora tenéis muchísimo menos tiempo, literalmente. Muchísimo este menos papá. papa O sea, eh, Muchísimo menos papa, ¿sabes? <risa> Literal, muchísimo menos tiempo, macho ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, campeón? No digo, Vamos a darle ya o sea, Literalmente lo he encontrado eh, Se puede comprar el juego, pero también se puede descargar de forma gratuita y lo, va, lo, lo vas a ver Okey <risa> ¿Qué, qué, quién, ¿Quién se ha metido en mi mundo? Eh, Mario, ¿qué has fumado? Eh, Mario consumió más que seda, gente ¿Qué pasó, eh? Los Goombas? <risa> Que no voy a traer yo gente al canal, me cago en la leche Literalmente, no me falta imaginación siempre, tío Para hacer las cosas y, y todo lo pienso de, todo lo pienso por vosotros, tío Literal, se había cogido hacer ilusión, tío A mí también, la verdad, o sea, literalmente parece como la, la caña, ¿no? El diseño Es normal, ¿eh? O sea, tiene su tiempo el juego y tal o sea, Tendrá como tres años, creo Aproximadamente y me hizo muchísima gracia, tío porque sí que le hemos abajo un poco, ¿no? El sonido, ¿no? Aunque sea, ¿no? A, a little bit. Eh, no tiene. Vale, no pasa nada. Vámonos aquí un segundito eh, a abrir un mezclado de volumen y le metemos un. Un poquito. Wow. Esto lo han hecho. Uy. Mejor. Lo han hecho con el Rally Engineer, ¿eh? O sea, con lo que ahora mismo Fortnite tiene para hacer los mapas. Pues lo han hecho con eso, tío, para que veáis. O sea, increíble. Que la verdad es que yo no sé Fortnite, pero no son conscientes de que. ¿Y esto? Que acaban de dar, ¿no? La herramienta de crear juegos, tío O sea, le va a quitar dinero, ¿no? O sea, obviamente la gente no va, va a dejar de jugar a Fortnite Y jugará esa vaina Hostia, es un speedrun, ¿no? Supongo Y como la, como la ha pillado eh, Guille eh, al, al toque, ¿eh? Al fucking toque, tío Que era el Superman Pero, eh, pensé, digo Hoy, se puede venir este, este jueguito, ¿sabes? Ey, una de 9. ¿O imagináis que no llego? Bueno, en verdad, esa moneda es mía, ¿vale? <risa> Me parece muy simpático, tío no se suicida, no, o sea, impo Impo de impo Y aquí estás jugando últimamente campeón, Guille Bueno, si has tenido tiempo, claro Que como he dicho, ¿qué, qué tal está yo el, el trimestre? Segundo trimestrillo ¿Qué es eso? ¿Qué? What the hell is going on, bro Tengo que destruirlo todo, gente ¿Podré pasar ahora? Sí, ¿no? <risas> Literalmente Eh, eh, bro, bro, que me, me matacó esa... El Goombat, tío tiene su fallo normal, tío. El juego demasiado, ¿sabes? Pero, eh, ¿eh? ¿De dónde se spawnean, gente? ¿O sea, hola? ¿Y eso? Ah, vale. Se spawnean de forma puto aleatoria ahí. Guapísimo, gente. Se viene. El mundo de las dronjas. Mario. eh Mario Luigi. Luigi. Es verdad, por cierto. Y en honor a Mario. Hoy se estrenó la película, gente. Mario. ¿esa Akali ahí ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Cómo va, por supuesto? Este... Se me ha quedado bocho, tío. Tiene disfunción eréctil. El cañón, ¿qué? Eh? ¿Qué es esto, bro? Las tirapochas. Ah, porque no tengo la seta. Nada, no, nah, nah, gente. Sin seta no, no hay truco. una curiosidad, tío. ¿Puedo meterme dentro de la tubería? Ah, little bit! Tengo curiosidad. Un momento. Da igual que tardemos más, ¿vale? <risa> ¿Y qué tal? ¿Cómo estamos? grandes esa licencia y Aquí estamos, que tenía hoy ganas, ¿no? Digo, hostia, yo mmm, más de una semana empezando todos los días con Siosti. Sí, hoy algo chill, algo, por supuesto, llamativo, ¿no? Realmente. La verdad es que encontré este jueguito y me pareció la, la caña, ¿no? ¿Se puede? ¿No se puede de momento? Pues he empezado de nuevo eh, a jugar al Fortnite y al FIFA. Al ahora en el modo público está mejor, ¿no? Pero en el Arena Campeón, Guille la verdad, yo hasta me estoy cuestionando si traerlo más al canal, literalmente, de momento, ¿eh? Como ya sabéis, yo la verdad es que me baso eh, por estadísticas y si eh, llevan más de eh, siete meses sin generar, que le den por culo, tío. O sea, es que no me como la cabeza, ¿no? Prefiero algo guardado, algo chilling y eh, que también escale, ¿sabes? Hostia. En su momento, ¿sí? ¿sabes? <risa> Ahí, bueno, no todo siempre escala, pero a la larga, pues ya sabéis, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora con el eh, hijos tipo está escalando bastante bien. No obstante. Yo quiero entrar en esta vaina, ¿eh? del chile, disfrutando de las vacaciones, te vi antes en el Valorant. ¿Qué tal? O sea, has visto que puedes llegar, no hay demás, salí de oro, literalmente. A ver, yo, la verdad es que ahora tengo menos tiempo a 6. pero no obstante, hoy pues, le echaré las dos partidas como siempre, ¿no? Como de costumbre, ah, aquí en directo. Pero fuera directo, ya me veis, me veis más en el LOL que en el Valorant, eso está claro. O sea, eh, está más claro que el agua. Soy de LOL, pero Valorant me gusta mucho. Lo que pasa es que Valorant, pues eso, lo de siempre, tío, que se, se escala diferente, coño. Para cuando le fordea, de... el último lo jugué La verdad, campeón, ¿eh? Pero o sea, lo pasa que lo OG, este, cuando era pequeño que lo jugaba eh, Típico de Valve eh, El 1, ¿no? Ese no lo jugaba en directo Pero porque me parece como, o sea, demasiado ya Como que todo el mundo Lo puto ha hecho, ¿sabes? no obstante, a lo mejor este juego Sí que no lo ha hecho todo el mundo, la verdad, o sea, frago ya A lo mejor este juego la peña no tiene Ni conciencia de que existe, tío Y yo quería traerlo hoy <risa> Pero puede ser, o sea, ¿por qué no? Puedo traer cualquier juego Que también os represento o uh, eso siempre, ¿no? Ayer no pude venir, estuve toda la tarde fuera Y después todo el día eh, pintando el césped eh, ¿En serio? ¿Artificial? Hostia, la barbacoa y eh, más mierdas para la terraza Nah, pero realmente está bien, un día oh, Coño, claro, ayer fue martes, ayer descansaste Pero está bien Cali Sensei, también te lo tomas de Chile Y ayudas en casa, como siempre ellos Eso desde que te conozco nunca ha sido de, de otra manera ¿Sabes? Siempre has ayudado en casa, tío Siempre, siempre, eso dice mucho de ti, como siempre digo ¿No? La verdad, o sea, ya me jodería O sea, es así eh, salir sí, eh, pero eh, estoy más enfocado en subir eh, el pase eh, En vez de ranquear, solo estaba jugando una rápida ¿El pase? Bueno, en verdad sí, porque te lo has pillado Pero quedan veintipico días, ¿no? Te da tiempo antes de volver incluso a clase yo ¿cómo me meto, hermano? Necesito entrar en esta vaina, ¿eh? Chavales, ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó, gachadón? Aquí estamos, hoy quería empezar No con el c -T, sino con un juego muy troll La verdad, muy, muy troll Y eh, literalmente eh, con ganas, ¿no? De entrar también, eh, ¿cómo era, tío? O sea, albacete, albacete warriorillo Mírate lo, Ale, que lo, lo estaba viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el turno? Ajá, ¿Habéis acabado ahora? Estarás comiendo, ¿no? Que aproveche, gachón. También, mamá mía, tenía ya ganas de prender esto, pero no de empacharos, ¿sabes? Con el maldito sea of t hermano. Que está guapo, pero no quiero empacharos ellos, en verdad. Uh, escala, sí, pero también nos tenemos que divertir de otra manera, ¿no? <risa> Siempre. Van a esperar los servidores del arc, eh, creo, eh, que le... Sí, exacto, campeón, y es muy triste por lo que se ve ahora el arc. Más ser el AR que remake, ¿no? O sea, rollo full, eh, full 4K, o sea, por decirlo de algún modo, con el, el Real Engineer, again, pero, eh, por supuesto, como ya sabéis, pues van a cerrar los servidores públicos. Eso quiere decir que todo el mundo se va a tener que volver a comprar el puto AR para jugar lo mismo y sin ser un juego nuevo, solo que se vea mejor. Es algo que es normal que todo el mundo esté mal eh, y también como eh, a la negativa ¿sabes? porque yo también lo estaría si me estás jodiendo porque yo lo tengo en Steam, lo tengo en Steam o sea, perdón, en Epic Game lo tengo en Steam ¿sabes? ¿Qué, ¿qué plataforma me falta? bueno, y lo puedo jugar, ¿no? en el Season Bad del equipo también si me sale la pelota. es súper feo, tío y sobre todo porque no hay indicios de que el Ardos vaya a salir de ningún modo si ayer eh, activé el modo de obrero eh, montándolo todo, en serio Ah, que queda aún, ¿eh? No lo sabía Sí, hostia Queda veintipico y pico días Para que termine la temporada, ¿no? Si más no voy muy encaminado A 6. De todos modos Ahora después cuando entremos Te lo digo De una O sea, pero que sí, ¿eh? Todavía te queda Un montón Por eso que Gobio, vamos hostia, hostia. También los puedo pisar, ¿eh? Comparecer Mario Control Pero también tengo ganas De seguir hoy con el AD, ¿eh? O sea, el AD está muy guapo, tío. El Saga Sin está muy chulo. Ese también te puede molar, mi vale, Es como un Arter Beast, tío. Pero, oye, me, me enganchó. Porque a la larga la permisa está guapa de que te tienes que meter dentro de la mente de la peña, ¿sabes? Para purgar su pecado. O sea, es muy religioso y a mí eso me va de verga. Pero, uff. WTF, ¿no? Eh, no he terminado el del barquito. Eh, ya me dices otro. Qué guapo, te ha molado el Drek. Está flipante, está flipante. Por ciento cremita, eh, me lo hice eh, de una. Porque hoy currando de noche, nada más. Eh, claro, máximo necesitaba descansar. Ah, hostia, eh, literal, hoy no vas no por la noche. En verdad es normal, y yo tiene que estar cansadísimo. Es que también es eso, en el trabajo horas, como os he comentado, eh, nuestro jefe es quien cocina, y no podemos ayudarle de ningún modo. Porque yo, bueno, no, no es que no hay espacio para, para más, para una persona más. Es como muy complicado, tío. Súper complicado. Entonces el hombre se apaña él solo para que nosotros podamos dar el servicio, ¿sabes? Y es como, wow pura magia, ¿sabes? Y me alegra saber ella de corazón, ¿vale? estamos los drag la verdad que está guapísimo yo creo que para mí es, es mi goti del año indie eh, o sea recordarlo ese juego es el goti del año indie Creo que hacía tiempo que un juego no me quería, ¿sabes? No me drenaba en el espacio-tiempo, ¿sabes? Para sumergirme en las eh, profundidades de, de un glory guapo y que realmente incluso es de leer, tío. O sea, tienes que estar leyendo todo el puto rato para entender las cosas. Y me pareció la caña, ¿sabes? Me alegra mucho que te gustase, vamos, Me parece genial el juego. No obstante, a mí me queda que terminarlo, ¿eh? O sea, para que tú veas, me quedan un par de misiones. Porque supongo que cuando se llenan todo depósitos, ¿no? Eh, son todos misiones. <coughs> El Albacete Warrior, es que os va a molar, porque a ver si lo puedo llegar a traer esta semana también. Está increíble, no está en Instant Gaming, solo está en Steam, pero está guapísimo. Es un ninja español, ¿vale? Con su eh, pollo paco. Y va eh, destruyendo a diferentes tipos de bosses, rollo muy arcade, muy plataformeo. Y está flipante, tío. Sobre todo por eso, por el enfoque español que tiene, ¿no? Que me parece muy gracioso, tío. Que lo encontré eh, y digo, qué guapo, tío. Y también me di cuenta que después lo banda, había hecho una review de él, porque me salía al lado cuando lo busqué. Digo, ¿cómo? El remaster ese no está eh, para Play 4, así que eh, yo eh, no lo voy a poder jugar. A ver, es la cosa también, campeón, eh, Guille O sea, a la larga es una de las peores cosas que tienen las productoras de videojuegos Que no en todas las compañías les sale rentable realmente eh, patrocinar a varias plataformas O sea, si me dices la Nintendo Switch, sí Porque la Nintendo Switch está en un auge grande Pero quién sabe cuándo va a acabar la Nintendo Switch, gente O sea, ya sabéis a lo que me refiero Yo por lo menos sé que la consola tendrá sus cinco añitos, ¿no? Por lo menos ya, ¿no? O más, no sé, la verdad, ¿eh? O sea, ahí ya me pillo un poco fuera de rol, ¿eh? Pero por lo menos, ¿eh? Tío, me está pareciendo súper curioso. Es cierto que tiene sus micro lagazos, pero porque esto lo ha desarrollado un nota. O sea, bueno, una tía, ¿sabes? Está guapísimo. Me parece la polla, ¿eh? La historia es fácil eh, conseguir las eh, cuatro reliquias. El resto eh, son misiones secundarias. Ah, LOL, ¿en serio? Para que tú veas, ¿sabes? Yo es que, claro, pillé todas las... Bueno... No quiero hacer spoiler, pero incluso he hecho lo de los rituales, tío. Y me recuerda a mis manuales a eh, lo de morir, vivir de Resident Evil, tío. Muchísimo. Son esos pibes pero camuflados, ¿sabes? En el juego. Pequeña ilusión. <risa> Está guapísimo, tío. Me mola y me alegra saber que estamos ha molado también el juego. La verdad es que a mí aquí en directo me, me atrajo muchísimo. Y digo, yo, este juego lo tengo que traer sí o sí más veces. Lo tengo ahí, lo único malo que... Qué guapo es esto. Tengo un pequeño AD y hoy eh, sí o sí tendré que jugarlo, literalmente. ¿Puedo llegar, tío? O sea, antes no llegué, bro. Que fumada eh. o sea, que la, la persona, la chiquilla que hizo esto, hermano, pura, eh, pura magia. ¿eh? Yo ya vine de allí, o me lo parece. Eh? Más daros cuenta también, no sé, o sea, que esto está en you, o sea, literalmente. Y cuidado, que hay, vamos, eh, que pillas eh, en islas eh, que mueren. Si no lo haces en tiempo, ¿en serio? Qué guapo, o sea, yo es que, claro, le he dado al estilo uno que le tengo que dar un pez mutante, por decirlo de algún modo, y es bastante complicado, porque ese pez ni lo he pescado. O sea, ahora estoy yo eh, para upgradear eh, el medio de, la, de las skills del barco, ¿vale? Pues ahí me he quedado, o sea, realmente. O sea, me falta, creo que, pillar las dos piezas mecánicas que se las puedo comprar a, la, a una de la paya, a una, de, una paya de un, eh, de un puerto, ¿no? O sea, ¿qué, qué más debo de hacer? O sea, ¿what? ¿Hay un minibus o algo? Que claro, no sé la duración del juego realmente, ¿sabes? O sea, parece que me... Estás eh, en la primera isla. No, sí, bueno, a ver, ahí tengo ahí tengo el primer upgrade de, de barco, exacto Pero ya he, he viajado por todos los lados, menos por una islita que me falta O sea, que está bastante chulo, la verdad O sea, creo que es la isla que menos explorar, la que parece que tiene monstruos O sea, que son como ruinas O sea, creo que incluso el nombre son ruinas, ¿no? Está muy guapo, la verdad, a mí me pareció súper llamativo el juego Sabía que te iba a molar, la verdad <risa> Entonces, sí, o sea, seguramente está ahí Pero tengo todo petado de posito. O sea, no, solo encontré una reliquia en el juego o sea, creo que era un. ¿Qué era? ¿Un bastón? No, un cetro, no. Era. ¿Qué coño era? ¿Esto es invisible? ¡Wow! ¡Fantasía! O sea, tengo que ir a buscar todas las monedas, ¿no? Como ve, como vea, este juego de Nintendo, se lleva denuncia, arte caso de campeón Guille. La verdad es que te lo prometo que me han parecido sorprendente por lo mismo. Es que es igual, el Wombat es igual. Ha cogido un sprite y lo han animado y ya está, ¿sabes? Y la han metido en el juego, me parece la caña. Me alegra saber que también molaba, tío. Es que la verdad también eh, me estaba a mí pensando empezar todos los días con CO2, sí sobre todo porque es denso ello. O sea, ayer, por ejemplo, no me dio tiempo, ¿sabes? ¿A, a, a qué? Ah, es aquí. A jugar al Contralampolis. Y te, tengo que terminarlo. Ese AD tengo que terminarlo ya. O sea, literalmente. Tengo 10 eh, días para terminarlo. O sea, porque el AD no es que termine ahí, sino que es la constancia de que yo jugaba ese juego en ese tiempo. ¿Dónde cojones están las demás monedas? Sí, después puede que también juegue al Drake, ¿eh? O sea, que me... Eh, me apetece porque... Vuelvo a repetir las boyas ¿sabes? Ese juego Y también me gustaría empezar una run eh, Bueno, un speedrun de, de Mario 64 A lo largo de la semana Supongo que mañana cuando venga al trabajo Lo haré de uno Porque me molaría bastante, eh, O sea, hace tiempo que no la hago Y la otra vez, ¿en cuánto nos quedamos? ¿Dos horas, verdad, no? Sí, en verdad, pues soy muy malito, tío <risa> Soy muy malito es lo que pasa Es que es normal Tampoco soy yo eh, el probazo, ¿sabes? Mario 64 Pero, oye lo importante es que el juego lo tenemos ahí remake Y que se ve de puta madre, tío Wow What is the other... Eh, bueno, eh, what the hell is going on? Coin? ¿Dónde está, gente? O sea... Hello, the stranger Supongo que estarán ahí, ¿no? En estas vainas Pero aún no sé qué cojones debo hacerle Es que como que brilla, ¿no? O sea, ahí se supone que están las monedas ¿Sigue la flecha? A ver. Bueno, sí, en verdad, sí. Tienes razón. <risa> sí, sí, por aquí, mi plomo. Siempre me pasa lo mismo, ellos. Eh? Siempre me pasa lo mismo. Porque. ¡Lol! No me había dado cuenta del Wombat. Me, me mola disfrutar del juego. Está como vosotros, vale y al mismo tiempo me voy perdiendo. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Ole! ¡Let's go! ¡Eh! Me faltan monedas. ¿Dónde, dónde estarán, tío? Pero tengo curiosidad por seguir el juego así que. Bueno, malezas, ¿sabes? ¿eh? La música de este juego es mejor eh, que la del original. Casi, te lo prometo que me mola, ¿eh? Sabes, muy capítulo de los Simpsons de, de. ¿Cómo se llamaba? Encías sangrante, ¿no? O sea, literalmente. Eh, a ver si lo hago de una. Es bastante. Me, me recuerda a Superliminal, ¿eh? Ahora mismo. Muchísimo, tío. ¡Ey! Hermano. Pero. ¿Pero qué? ¿Me está vacilando? Es que. Vale, vale, vale. O sea, lo tengo que pillar desde arriba al todo. Si no, no lo hago, ¿eh? Tira hasta la música, o sea, increíble Reddy so Solo sé esto, en serio